Hola amigos estamos acá en el canal y hoy día les traigo ponis de mi dibujo favorito acá está Flora Shy, Dash, Pinkie Pie, la Princesa Celestia, Twilight, Rarity y Applejack acá están los accesorios, el vestido, una llave un buzón y una tele ahora quiero invitar a mi amiga Luana hola esto es para... un papelito algo así con agua tiene agua esto es como un unicornio y esto también que son princesas y ella es un pedazo, un otro pedazo un pony un unicornio y otro pony uh, Mandila pony se llama están en Discover Kids. Todos estos venían en la colección de un castillo. Por eso todos tienen agujeros. Tienen agujeritos para poder separarse, que no se caigan. Y separan. Son siete ponies. Ah, hay otros que son de así, ponies. Hay otros que son como personitas barbies pero con el color de piel, el color de cabello o así De salen en películas, videitos este es uno de mis juguetes favoritos que me gustan mucho miren su corona su ropa es su corona <risa> hay una que vuela ella ella ella y ella no ellas no vuelan todas ellas vuelan y ella es muy Ella puede volar. Puede volar, pero con su magia. Sí. Con su magia puede volar. Y ella salta, salta, salta. Y ella ama los globos, ama divertirse. Ella coge manzanas. Ella hace arcoíris, Ella hace sol. Ella hace estrellas. Y ella hace mariposa. Estos son como sus talentos que hacen. Es como los talentos que hacen. Vive en el campo y recogen manzanas y por eso le salió su purima de talento. Ellas dos viven en su un familia. Tiene así. Esta familia de Apple tiene una purima así igualita, pero diferente color. Ella, su familia hace pasteles. Fiestas, sí. y ese es un talento que hace. Toda su familia también lo hace. Esta tiene moda, o sea, hace vestidos, vestuarios, vive en no una tienda de vestidos, pero nunca se montó a sus papás. Diamantes. Su, su talento es de los animales. Este... Ella es su talento de coronas. <risa> Ella es su talento de hacer el cuando vuela hace fuerte y hace arcoíris. Vive en las, las nubes, sí. Estrellas, fuerte. Rosados. Ella vivía antes en una biblioteca. Esta pony, pero antes se puso a vivir en un castillo. Ella hace que cuando es de noche su hermana hace que era de noche y ella hace que amanezca el sol. Ella leía libros. Era luna de. Esto es celestial Y por eso vivía en una biblioteca Ella vivía en Canterlore, así Pero puso a vivirse en Mandilo Gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós